En esta sesión os voy a hablar de cómo usamos Model Coordination en Modelical y cuáles son las similitudes y diferencias entre Model Coordination y Navisworks. Model Coordination es un módulo de BIM360 que nos permite hacer coordinación entre, entre modelos, coordinación geométrica, lo que comúnmente llamamos como detección de interferencias o class detection. Bien, estas son las... las principales semejanzas y diferencias entre Model Coordination y Naviswork. Como aquí veis están estas dos columnas con algunas notas y vamos a ir viéndolas una por una durante esta presentación y luego os voy a enseñar en directo cómo eh, funciona Model Coordination en, en un ejemplo. Bien, la primera eh, similitud o diferencia es lo que comúnmente en, en Model Coordination se denomina un Coordination Space. En Navisworks es lo que llamaríamos un archivo eh, en el que estamos vinculando varios eh, archivos NWC. Estos son archivos federados. Puedes crearlos desde el área de administración de proyecto, luego lo veremos. Diremos en qué carpeta vamos a colocar nuestros archivos de nuestros modelos en bim 360, lo que serían nuestros modelos NWC. Tenemos que decirle dónde van a estar ubicados. Y también, como nota, las personas que vayan a participar en esa eh, coordinación de modelos tienen que tener como mínimo eh, permisos de vista en esa carpeta. Aquí vemos cómo vemos la, una ventana de, de del de Navisworks eh, vacía, donde empezaremos a poner todos nuestros modelos en EWC. Y aquí también el archivo, la carpeta de coordinación en 2060 360, donde tendremos que poner nuestros modelos de Revit. La segunda diferencia es que para trabajar en, en Navisworks eh, utilizaremos archivos NWCs que pueden ser generados desde prácticamente cualquier tipo de archivo: desde archivos de Revit, desde eh, AutoCAD, desde Rhino, desde IFCs, desde cualquier otro software. Sin embargo, en Model Coordination en, en BIM 360 solo podemos trabajar con tres tipos, con tres extensiones de archivos. Archivos de Revit con sus vistas 360, que ahora, vistas 3D, perdón, que ahora os enseñaré, con archivos de WG y con archivos IFC. Aquí podemos eh, ver esos eh, los archivos que podemos cargar. Aquí tenemos en el, el Selection Tree de, de NavisWorks todos los NWCs que están cargados en este proyecto. Sin embargo, en el, la carpeta de coordinación de Revit lo que tendremos son modelos de Revit los cuales van a contener vistas 3D que van a ser las que hagan las veces de archivos en WCS. luego en el ejemplo lo veremos mucho más más claro esto es lo que hablamos dentro de esos modelos en model coordination que son las vistas 3D de las publicadas de las que os estoy hablando las podríamos comparar con los search sets los conjuntos de búsqueda de Navisworks lo que en Navisworks tendríamos que generar como búsquedas internas dentro de los archivos NWCs para quedarnos solo con la parte del modelo que queremos eh, de la cual queremos hacer la, el chequeo de interferencias en Revit tenemos que preparar una vista 3D con filtros o todo lo necesario que haga las veces de ese shell set de, de Navisworks aquí vemos esta matriz de, de interferencias que puede estar en cualquier web aquí tenemos un montón de lo que serían share sets en, en, en Navis World para la fachada núcleos, mobiliario, acabados, cimentaciones, eh, tuberías, conductos, etcétera, etcétera. Pues todas estas eh, filas, todos estos share sets, estos conjuntos de, de búsqueda para Navis, tendrán que ser también vistas dentro de, de Revit. Aquí vemos todas esas eh, conjuntos de búsqueda que veíamos en, en la imagen anterior, en la matriz, en los share sets de Navisworks serían todos estos conjuntos de, de búsqueda, serían el equivalente, y aquí tenemos la ventana de publicación de Revit, luego lo, lo vemos en directo, donde tenemos un conjunto de publicación que hemos llamado Model Coordination, por ejemplo, y el cual tenemos vistas 3D preparadas que hacen las veces de los share sets. Vemos aquí el, el P1 equipamiento o elementos de, eh, de los suelos o tuberías, accesorios de tuberías, hacen las veces de este P1 equipamiento, P2 floor fixtures y P8 eh, piping accessories. ¿Vale? Lo tenemos en, en ambos sitios. Este sería el de piping, por ejemplo. Siguiendo los eh, clases que hacemos en Navisworld, en Navisworld Navis le tenemos que decir qué queremos chequear contra qué. Por ejemplo, queremos, según hacíamos en esta, perdón, en esta matriz, en Navisworks, teníamos que decir que queríamos eh, chequear la fachada contra sí misma, la fachada contra los núcleos o la estructura vertical contra, eh, por ejemplo, el y la, las tuberías. Y teníamos unos, unas prioridades para poder utilizarlas en, en Navisworks. Y si algún elemento era de... Tan poca importancia que no hace falta chequear, por ejemplo, pues eh, mobiliario contra ceilings, sí, contra falsos techos. Pues igual es tan eh, bajo la, la importancia que incluso podemos llegar a, a excluir este test. Esto lo podemos hacer en Navis en Navisworks porque tenemos que definir individualmente cada uno de estos cruces y podemos definir su, su prioridad y si lo queremos hacer o no. Sin embargo, en Model Coordination esto no funciona así sino que vamos a chequear todo contra todo como es algo que se hace eh, automáticamente vamos a el solito va a hacer todos los, los chequeos que, que sean necesarios hay unas eh, salvedades que hay que tener en cuenta primero que estamos haciendo ambos lados de la matriz lo que quiere decir que estamos chequeando por ejemplo falsos techos contra el, la, los modelos de, el modelo de electricidad y esto nos da, en este caso, un class. Ahora lo, lo veremos en el ejemplo, pero también estamos chequeando el modelo de electricidad contra los falsos techos que nos dan 44 clases. En este caso es que había pues 44 luminarias que eh, pues la familia, si, si no recuerdo mal en este ejemplo, la familia no hacía el hueco en el falso techo, y está creando 44 colisiones, una por cada una de las luminarias dentro del falso techo. Si lo miramos desde el punto de vista de los falsos techos, hay un falso techo que tiene 44 colisiones, pero es un único falso techo. pues estamos viendo ambas, ambos lados de la matriz. Es algo que en, en Naviswork no hacemos y solo hacemos eh, uno de estos triángulos. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta y es que en, con Model Coordination no podemos chequear un modelo, un shell set contra sí mismo. Es una limitación, por eso están estos cuadrados en gris y tenemos que buscar alguna alternativa para poder eh, superar esta limitación. Eh, vale. Algo que solo podemos hacer en, en Model Coordination, por otro lado, es crear vistas. Que sería como agrupar los diferentes class tests. Esta habilidad no está en, en Navisworks, pero haciendo un ejemplo, sería como hacer eh, que en Navisworks, aunque tengamos todos estos sets, todos estos conjuntos de búsqueda para todas las disciplinas, quedarnos solo con las que pertenecen a arquitectura contra arquitectura. O solo las que son de arquitectura contra instalaciones, con este cuadrado de aquí de search sure sets. Eso en, en, en Abyss Work no lo podemos hacer. La única manera de hacerlo sería crear archivos independientes para cada una de estas zonas de la matriz. Sin embargo, en Model Coordination esa aplicación la tenemos eh, por defecto. Como veis aquí tenemos todos los conjuntos de arquitectura con la de, eh, y algunos de instalaciones, de electricidad, de eh, fontanería y de clima y los de estructura. Pues en Model Coordination lo que podemos hacer es quedarnos solo con los conjuntos de arquitectura y de estructura. Veis aquí que hemos llamado a este conjunto de, de Class Test arquitectura contra la estructura y nos hemos quedado solo con esa parte de la matriz. Es pues una habilidad extra que tenemos en, en Model Coordination. Y por último, algo muy importante, es que Model Coordination está preparado y optimizado para chequear todo contra todo y aunque la, el choque entre un elemento y otro, entre una tubería y una viga sea de un milímetro, por ejemplo, que es algo totalmente eh, aceptable eh, desde el punto de vista del, del modelado, nos va a generar, ese, esa colisión de un milímetro nos va a generar, una colisión que vamos a ver y tenemos que revisar. Sin embargo, en, en Navisworks sí que podemos tener cierta tolerancia y aplicar decirle que, por ejemplo, choques o colisiones de menos de un centímetro, por ejemplo, de colisión no las tenga en cuenta como, como una colisión, sino que las directamente que las obvie. Y además la otra limitación es que en Model Coordination solo podemos chequear colisiones no podemos chequear algo que en Navisworks sí podemos que son los clearance, los, eh, eh, en español sería eh, el, el, la, dis, que haya una distancia determinada entre dos elementos, ¿vale? Aunque no estén eh, colisionando, sí que pueden tener una, pueden, podemos generar un clash, una colisión, si están, dos elementos están a menos de cierta distancia. Entonces, algo posible en, en Navisworks. Aquí tenemos la visión de, de Model Coordination de lo que es un, un ISU, eh, un, una, una colisión. Y aquí es lo que os decía: que podemos marcar uno, una colisión como un ISU, como una, como una colisión, o como no tan ISU, que no es una colisión, y entonces la quitaríamos de esa matriz de, de colisiones. Teníamos que decir qué razón, por qué razón no es una no es una colisión que queramos tener en cuenta y quedará registrado para su futura referencia muy bien pues con todo esto vamos a pasar a eh, cómo prepararíamos nuestros modelos para hacer el, este flujo de trabajo de model coordination en 2060 en vamos a os enseño el modelo de revit con el que vamos a trabajar es una pequeña vivienda unifamiliar veamos la, la vista 3d del edificio y lo primero que tendremos que preparar son un conjunto de vistas 3d en el que veamos eh, únicamente lo que pondríamos en los sets de, de Navisworks por ejemplo podemos hacer una vista 3d que contenga todos los elementos de arquitectura o si quisiéramos separar la fachada del resto de la tabiquería por ejemplo deberíamos crear una vista nueva en la que separemos los muros de... Voy a hacer un ejemplo así rápido. Los muros de fachada del de resto de muros del edificio. Lo eh, aplicaríamos y tendríamos esta vista para las fachadas preparada. Por eh, otro lado, esto lo hacemos para cada uno de los modelos. Aquí tenemos el entorno o la estructura. Ahí están todos separados. Podríamos separar Estructura vertical de estructura horizontal, en instalaciones, pues más de lo mismo. Podríamos separar los diferentes tipos de instalaciones, de clima, de fontanería, de electricidad. Y es importante que estas vistas 3D las pongamos, sobre todo en, en instalaciones, que las pongamos en un nivel de detalle alto. Porque si hagamos el nivel de detalle bajo, serán exportadas como, eh, como líneas dentro de BIM 360 y es algo que, que no es deseable porque si no, no vamos a tener las colisiones como, como queremos. Entonces dejaremos el nivel de detalle alto para que se vean con su grosor real. Como veréis, aparte de las vistas eh, 3D de lo que quiero encontrar, o sea, de lo que quiero chequear, perdón, tenemos esta vista de arquitectura y aparte también tenemos una que he llamado arquitectura self, arquitectura como repetía, como sí misma, no otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Por esa limitación que os he enseñado anteriormente aquí de que no podemos chequear en Model Coordination el mobiliario contra el mobiliario. Algo contra sí mismo. La manera de darle la vuelta o sí, de, de sobrepasar esta limitación es duplicando esta vista. Esto nos va a permitir poder chequear algo contra contra sí mismo. Por eso tenemos estas vistas self. El siguiente paso es publicar todas las vistas que quiero tener, eh, que quiero utilizar después en Model Coordination. Iremos a Publish Settings. Este es un modelo que ya lo tenemos en la, en la nube. Está siendo hospedado como colaborativo en BIM 360. Le damos a Publish Settings. Y aquí veis que tengo un set de publicación en el que tengo todas las vistas que había creado. Me faltaría, si quisiera añadir esta, solo tendría que volver a... A buscar también esta vista que me falta la, la copia la, la llamaría bien como arquitectura fachada por ejemplo y la guardaría en el set de publicación una vez que tenemos eso sincronizaríamos y los siguientes pasos ya van a ser en pin 360 lo abro y aquí lo tengo bien Pasos a seguir en 2060 para el flujo de trabajo de Model Coordination. Lo primero es habilitar un espacio donde una carpeta donde vamos a ubicar a colocar todos nuestros modelos de Revit, DWG e IFC que vamos a utilizar en el proceso de Model Coordination. Esto pasa por irnos al Project Admin, a la sección de administración del proyecto, al apartado de Model Coordination. Y aquí ya lo tengo preparado, pero os enseño cómo se haría. Crearíamos un espacio de coordinación nuevo en el que elegiríamos la carpeta. En este caso, ya, la, ya he elegido yo la carpeta Model Coordination para, para nuestro espacio de coordinación. Y le llamaríamos como quisiéramos, ¿no? por ejemplo, eh, Coordinación General. Cualquier nombre. Como ya lo he creado, no lo voy a volver a hacer, pero estos son los, los pasos a seguir. Una vez preparado, le he llamado Model Collision Space y está en esa carpeta que os he llamado, que, que os he enseñado. Ya está creado y una limitación que. Eh, os daréis cuenta a, a posteriori que es complicado encontrarla por ahí en los, en los foros de, de Autodesk, es que como máximo podemos tener 20 carpetas de coordinación. O sea que si tenemos un proyecto en el que estén involucradas más de 20 disciplinas y cada una quiere tener su propio espacio de coordinación para sus modelos antes de compartirlo con el resto de disciplinas, estaríamos limitados en ese aspecto. Como mucho podemos tener 20 espacios de coordinación. Lo que sí que podemos hacer es activar y desactivar los espacios de coordinación, los Coordination Spaces, para tener eh, exclusivamente esos 20 que como máximo podemos tener en, en un proyecto. Ya tenemos preparado nuestro Coordination Space, así que lo siguiente va a ser ir a Document Management y el modelo que en el que estaba trabajando, que lo tenemos aquí. Este es el eh, no, este no, perdón, el Product Model. Lo tengo aquí. Este es el, el modelo que estaba eh, que estamos viendo en, en pantalla anteriormente. Aquí lo veis, el Model Coordination R2020. Lo que tendríamos que hacer es actualizarlo, publicar su última versión, subirlo a la versión 3 con todos los cambios que hayamos hecho. Eso lo podemos hacer desde dentro de Revit. Eh, dándole a Manage Cloud Models. Y si se deja, iríamos a buscar el, el modelo al espacio de trabajo. Vale. aquí teníamos este de model coordination y si hubiera sincronizado ahora ya tengo la, la última versión pero si no siempre podría este botoncito cambiaría y nos permitiría publicar la última versión del archivo esto es algo de uso común dentro de bim 360 vale. una vez que está este sería mi modelo vivo de trabajo y lo que voy a hacer es en vez de estar trabajando sobre el modelo vivo y que cada vez que publico una versión se me actualice el el class detection, lo que voy a hacer es, cada vez que quiera hacer yo el chequeo de interferencias, voy a copiar este archivo a la carpeta eh, Coordination Space, Model Coordination Space, que es la que hemos creado para nuestra class detection, la que acabamos de crear. Y aquí tendríamos esa copia del archivo eh, preparada y todos aquellos otros archivos que quiera tener aquí también. Si tuviera algún DWG o algún IFC que quisiera chequear lo tendríamos aquí también una vez que se ha colocado aquí siguiente paso es irnos a la pestaña de model coordination este servicio ya lo tengo activo en el proyecto y aquí lo primero será elegir sobre qué coordination space sobre qué carpeta quiero hacer la, la revisión de, de modelos la revisión de interferencias Veis que aquí tengo varios espacios de coordinación, esos que veíamos antes cuando estamos agregando el Model Coordination Space, puedo ir, saltar de uno a otro en el que tiene diferentes modelos. Es como tener varias disciplinas y que arquitectura tenga su propio espacio de coordinación para su coordinación interna, solo de modelo de arquitectura, Las, eh, la ingeniería de, de cálculo estructural tendrá su propio Coordination Space para hacer su revisión de de interferencias antes de compartir sus modelos, y después podemos tener uno general con todas las disciplinas que es en el que estamos trabajando ahora. Y aquí podéis ver que una vez que ha extraído todas esas vistas 3D que están publicadas de los modelos, aquí tengo esas vistas 3D. Dentro de Model Coordination, a esas vistas 3D publicadas de nuestro modelo de Revit, le llama modelos. Tenía 10 vistas, tengo 10 modelos dentro de eh, de model coordination. En clases vamos a tener nuestra matriz de interferencias. Ahora mismo es una matriz de 10x10 y como máximo nos permite tener una matriz de 100% modelos. Pero una matriz de 100% modelos, incluso una de 10x10, es eh, bastante ilegible, bastante impracticable. Así que lo primero que vamos a hacer es crear unas vistas que nos permitan gestionar más fácilmente todas estas eh, interferencias que acaba de descubrir Model Golden Action por nosotros de forma automática. Ahora mismo no tengo ninguna vista creada todavía. Para crearlas tenemos que ir al apartado de modelos y seleccionar sobre qué modelos quiero crear una vista. Por ejemplo, si quiero chequear todo contra todo de mis vistas de... Por ejemplo, Arquitectura, el entorno, estructura, las instalaciones y el mobiliario. Selecciono esos cinco modelos. No hace falta seleccionar los self porque estarían duplicados. Le damos a View. Y nos va a abrir una vista 3D combinando esos cinco modelos, esas cinco vistas 3D. Como veis aquí, poco a poco las va cargando. Y aquí tenemos ese modelo de Revit en bim en 360. Y a estas cinco vistas las vamos a guardar como... Eh, coordinación general por ejemplo y es una vista pública publicada para que todas las personas que tengan acceso de visibilidad a la carpeta de model coordination y que tengan activado el servicio de model coordination en sus cuentas van a poder verla guardamos la vista y listo también por ejemplo cierro aquí y eh, por ejemplo puedo cargar las instalaciones contra sigo mismas le doy a view esto carga dos veces lo mismo está una, un modelo encima del otro y voy a guardar esta vista como pública como eh, instalaciones internas Co Co coordinación interna guardar la vista y listo muy bien esto lo dejaríamos preparado al principio del proyecto y ya cada vez que actualicemos nuestros modelos siempre y cuando tenga las mismas vistas 3d todo va a estar actualizado en el apartado views tenemos esas vistas y en clases ahora tenemos la matriz completa que como os digo si tenemos muchos ser set muchos conjuntos de búsqueda es ingobernable pero lo bueno es que aquí ahora si le vamos a seleccionar una vista, podemos ir a la vista de coordinación interna de instalaciones en la que vamos a ver los clases internos en instalaciones voy a abrir uno para que lo veamos este modelo es más chiquitito y aquí vemos todos los elementos que están colisionando en instalaciones y podríamos chequear, bueno pues vamos a ver qué encontramos, pues por ejemplo aquí es un defecto de, de modelado en el que este conducto se está eh, insertando dentro del, del otro, en los, por ejemplo, a ver qué vemos por ahí, pues los sumideros que no tienen hechas las, las conexiones, no tienen un elemento conector, por lo tanto cada tubería que pasa, que se conecta o que interseca contra el, estas arquetas, perdón, eh, están generando una, una colisión pues son cosas que tendríamos que revisar en el, en el modelo habrá algunas cosillas más que podremos seleccionar y ahora veremos el ejemplo y de decir si son un issue o no son un issue y si me voy a la coordinación general ahí tengo una matriz más reducida que es mucho más fácil de leer como os decía antes estas matrices las podemos leer en dos direcciones Comprobar la arquitectura, siendo arquitectura el elemento principal contra el resto de ser set, contra el entorno, contra la estructura, contra las instalaciones, contra el mobiliario. O en el otro sentido, por ejemplo, el arquitectura contra el mobiliario, tenemos 27 eh, colisiones, pero si chequeo mobiliario contra arquitectura tengo 19. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguna pieza de mobiliario que está colisionando con más de un elemento de arquitectura. Por eso la, la diferencia en las colisiones. Por ejemplo, vamos a ver un chequeo de la estructura contra las instalaciones. Si me baso en estructura, tengo 42 colisiones. Si me baso en los elementos MEP, tengo 152. De momento, para hacer una revisión más ágil, creo que es mejor basarse en el que menos colisiones tiene, porque quiere decir que habrá algún elemento de estructura que esté colisionando con varios elementos de instalaciones. Así que es más fácil asignar ese ISU eh, a los eh, modeladores o a la persona que va a revisarlo y a arreglarlo. Hago clic en esos 42 ISUs y se me abre el modelo de estructura y el modelo de instalaciones juntos. Aquí los tengo, la estructura y las instalaciones. El de estructura, que es el principal, se marca en rojo. En instalaciones que es el secundario se marca en verde y ahora vamos a ver cuáles son esas eh, colisiones y cómo podemos eh, revisarlas por ejemplo aquí estoy viendo una colisión de este elemento verde con lo que parece una rampa para saber qué elemento tenemos lo selecciono y si le doy a propiedades aquí veo que esto es un sumidero longitudinal ¿vale? por lo tanto esto es un defecto de modelado que muy probablemente esté resuelto a la hora de crear la, la rampa no ya se deje el, el espacio para esa para ese sumidero longitudinal para mí por lo tanto esto no es un issue es algo que se es una coordina, una colisión válida que se resolverá en obra pues ya lo hemos al seleccionar este objeto veis que está colisionando con dos suelos ¿Sabes? Un objeto con dos es el mismo ISU, la misma eh, colisión. Le digo que no es un ISU, que no es una colisión. Le digo que es eh, sumidero longitudinal. A colocar a la vez que las rampas la razón por la que no es una colisión pues es una interfaz válida o una penetración válida de un elemento dentro de, de otro y podría añadir algún comentario, le decimos que ok y ese elemento ya no está generando un iso ya se me han limpiado los, los colores y eso ya no es un iso ¿qué puede ser un iso eh, a ver, Mira, por ejemplo, aquí vemos estos tubos de, pues esto creo que es una terraza, pues te, por lo tanto aquí tenemos algún sumidero también longitudinal, que no está creando ninguna colisión de primeras, está colocado sobre la cubierta, por eso tiene ese, si le dais al, al escape, saldrá y lo veréis todo en, en colores para que veáis el, qué es lo que qué es lo que tenemos. Vemos que este sumidero longitudinal, está pinchando la losa, viene por debajo. Aquí va bien porque va paralelo a la viga, pero cuando recoge las aguas de este otro sumidero, está colisionando con la viga y quitando totalmente toda la sección del, del alma de la viga. Esto es algo que hay que arreglar. Bueno, aquí también vemos más problemas, ¿no? cuando llega al, al extremo también el codo se está comiendo la, la viga, así que esto es un ISU que hay que arreglar sí o sí Manera de arreglarlo seleccionamos el elemento que está generando el ISU en este caso ese, no sé si tiene alguno más, bueno aquí también tiene otros ISUs pero yo creo que estos se pueden arreglar a, a posteriori así que me voy a centrar en el de este cambio de sección de, de la tubería una vez seleccionado, seleccionado, viene en el, en el listado a donde está ese, ese problema. Aquí lo tenemos. Y es la viga con ese elemento. Esto vamos a generar un ISU. Lo primero que nos va a decir es que coloquemos, esto es importante, pues no, después pues no nos deja terminar de crear el ISU. Que determinemos el punto de ubicación para ese ISO. Y pues va a estar. Aquí. Vale, ya está. Esto es importante porque después en, en Revit podemos llegar a, hasta la posición de este ISU desde el, desde el plugin de gestión de ISUs que hay para, para Revit. Ya hemos colocado la ubicación de este ISU. Es un class, es una colisión, está abierto. El título coge por defecto el, el nombre del tipo y el ID en Revit de esos dos elementos ya me van a venir bien para después gestionarlo dentro de revit me lo voy a asignar a mí mismo da igual vamos a decir una fecha en la cual tiene que estar eh, resuelto una ubicación si las hemos eh, preparado dentro del modelo el owner ahora soy yo pero se lo podría asignar a, a otra persona del equipo que sea el responsable de, de cerrarlo a posteriori o si yo soy el que lo está chequeando y se lo asigno a otra persona yo soy el que al final del proyecto, al final del... Cuando esté solucionado este ISU, tendré que, que cerrarlo. Eh, vale, este es un problema de... coordinación de diseño. Si tengo stages, eh, etapas en el proyecto, como anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, la podríamos seleccionar para después filtrar los issues por ese motivo y crearíamos el ISU. Listo. Y ya se habrá quitado ese ISU de mi modelo. Ya ha desaparecido, se ha quedado en transparente porque ya está asignado el ISU. Así iríamos trabajando con el resto de elementos del modelo y iríamos filtrando los, los ISUs. ¿Dónde puedo ver estos ISUs en VIN 360? En el momento en el que estoy trabajando puedo ir a asignados y tendríamos aquí el ISU que acabo de crear. Si hacemos clic en él, se cargaría el modelo justo donde tenemos el iso en el push pin en el punto en el que hemos hecho el, la, la captura y en closed tendremos aquellos elementos que hemos dicho que no son un, un isu, que no son una interferencia este lo tenemos aquí y siempre podemos hacer clic en él veremos una, la captura de pantalla con la que hemos hecho hemos dicho que no es un iso y siempre podremos reactivarlo. O sea que esto podríamos decir que vuelve a ser un ISO. Sin más, el otro sitio donde podemos revisar los ISOs es en Document Management. En ISOs. Aquí veré todos los ISOs que tiene este proyecto, todos los que hemos creado. Y lo mismo, podremos filtrarlos por etapa por los que están asignados a mí por ejemplo si solo quiero ver todos los que tengo asignados a mi persona los podemos ver aquí en los attachments tenemos la captura de pantalla puedo trabajar sobre sobre ellos y añadir eh, respuestas para otras personas y también tengo acceso aquí al modelo, a la visibilidad del, del modelo desde el cual ha sido generado. se me habría en 2060 ese, ese modelo de Revit. Con el ISO. O sea que así lo podremos... Yep. Vamos a cargar a... Se queda... sin cargar las, eh, las instalaciones porque el modelo principal era el de, el de estructura. Por eso se me ha ido a la vista 3D que teníamos preparada. Muy bien, pues si nos volvemos a Revit... Vamos a ver el Addin. Eh, si lo tengo aquí instalado, isus, isus, isus, isus aquí, perdón. Tenemos nuestro modelo de Revit, vamos a manage isus y vamos a decirle desde qué carpeta queremos eh, cargar los isus, sobre qué modelo. Abrimos el cargar ISUS. Va a buscar todos los sitios donde tengamos guardado nuestro modelo, Modelical Model Coordination Revit 2020. A ver si lo hace rapidito. vale. Y vemos que nuestro modelo lo tenemos cargado en eh, Working Progress Product Model, que es desde donde lo he abierto, pero los ISUS los tenemos generados en la carpeta Model Coordination Space, así que yo mis Isus, ya fijaos que solo tengo uno, el que acabamos de generar, voy a cargarlos desde esta carpeta. Puedo cargarlos desde este modelo en varios sitios. Imaginaos que tengo este modelo para una coordinación interna en un Coordination Space de coordinación interna de arquitectura, por ejemplo, y también el mismo modelo lo hemos copiado para la coordinación externa entre las diferentes disciplinas. Pues así podemos eh, separar unos y otros. Abro los que están en esa carpeta, recarga el modelo. Aquí veo eh, los isus que, que hay en este modelo, en ese coordination space. Podemos también filtrarlos por los que corresponden a los que están asignados a mí, si yo soy el modelador. Eh, ordenarlos como queramos. Y como tenemos activo el display push pins, va a, generar una, va a hacer un display de unas esferas. Y si hacemos clic en el isu nos va a abrir la vista 3D de estructura, porque es la que teníamos como origen, ¿no? como vista principal, y nos va a mostrar esta bola grande en la posición donde tenemos el ISO. Como yo sé cuál es el ID de la viga y del reductor de la tubería, siempre puedo seleccionarlos. Mi manera de trabajar sería seleccionar el ID eh, seleccionando elementos por ID. Select by ID este elemento o este elemento eh, semicolon, punto y coma y el otro que es el 3023681. Voy a haber copiado los dos. Okay. Se me habrán seleccionado y como suelo trabajar yo es irme a una vista 3D propia mía de trabajo en el que esos elementos siguen seleccionados y haría una Selection Box. Esto va a limitar mi vista a esos elementos. A ver si los vemos. Ay, creo que aquí no tengo... Ah, vale. La altubería es esta, pero está a nivel de detalle medio. Vamos a ponerlo en nivel de detalle fino. Así si lo vemos. Y veríamos mis colisiones que siempre puedo ajustarme esta caja para trabajar más cómodamente ocultarme aquellos elementos que me molestan para arreglarlo y empezar a solucionarlo ahora mismo no sé cuál sería la, la solución óptima para esta eh, situación pero una vez arreglada lo que haría es cambiar el estatus de la, el estado de la del iso a respondido a acabarlo y asignárselo, bueno, asignárselo de vuelta. A aquí, perdón. Asignárselo de vuelta a que lo tenga que revisar. ¿no? Si se lo hubiera asignado a otra persona, pues esa persona me lo tendría que asignar a mí eh, de vuelta para que diera mi visto bueno. Una vez que estuviera chequeado, eh, daría mi visto bueno y cerraría este ISU. Ahora lo voy a dejar abierto para que alguien lo arregle que no y lo dejé todo todo solucionado pues este es un flujo de trabajo posible con, con model coordination supongo que encontraréis algunas variaciones y lo tendríais que ajustar a vuestros proyectos a la cantidad de disciplinas que estén trabajando a cómo gestionéis los sets en, en navisworld los conjuntos de, de búsqueda pero esta es la manera óptima que hemos encontrado en, en Modelical en la, para trabajar con Model Coordination en, en varios de nuestros proyectos.